Césarera, Mirna Martínez Cabrera, Ayucanín de Lluvia. Es importante que ir la Hacker Femme, un programa, un pequeño proceso para avanzar en el desarrollo de las Es importante que ir a la es la primera vez que participa en el evento APE, es muy importante participar y entender Reapoyar a programas, hay que tener una hay que tener una idea, hay hay que con hay que tener